Hola amigo y amiga cranianos ¿cómo están? Soy Toño Silva alias La Maligna, guitarrista de Cráneo. Estoy aquí ensayando un poquito para nuestras próximas presentaciones. A las cuales están cordialmente invitados. El día 16 de noviembre vamos a estar en la entrega de premios Calami, allá en el HDX. hay sobre también a Cuitláhuac, estamos nominados para, en la categoría de Mejor Banda de Hard Rock, espero nos puedan acompañar, va a estar chido. Y también, pues para recordarles que vamos a estar el día 24 de noviembre también presentando nuestro nuevo material en McCarthy's de Nápoles. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí presentes. Y pues bueno, pues estamos preparándonos con todo para que sean un par de eventos bastante chidos. podamos eh, contar con su presencia sin más por el momento eh, me despido y pues ahí estamos pendientes mucho rock he dicho bueno pues los dejo y voy a seguirle dando para...